Si estás relajado y estás estresado, es que estás estreslaxado. ¿Ha quedado claro? Venga, pues vamos allá. Un like. Un comentario o una suscribida puede ayudar a muchas personas. Por tanto, si has pasado por este vídeo, simplemente dale like y comenta cualquier cosa y suscríbete, porque nos puede ayudar mucho a que podamos ayudar a asociaciones a que las personas vean mejor y que todo sea mejor en general, porque para eso está What to Be Working Together Better. Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. hoy os traigo un vídeo sobre el estrés laxing, qué significa, qué te pasa y por qué te ocurre. Pues básicamente es que te estresas, pero el problema es que te intentas relajar, pero no te puedes relajar porque lo que te estresa no te deja relajarte, es como un pez que se muerde la cola. Fácil de entender, ¿no? De acuerdo, bueno, ahora nos vamos inventando cosas sobre la marcha. Yo te voy a dar 10 consejos para que eso no te ocurra y si te ocurre, tranquilo, que a mí me pasa más que a ti. Te lo digo porque yo paso muchas horas en la cama y me estreso mucho por lo que me pasa, así que te digo yo también consejitos que utilizo para que no me pase. Vamos allá. El primero de todos es a la que tengo un mínimo de energía intento utilizarla para hacer ejercicio o hacer cualquier cosa que me desconecte de la realidad. Si tengo un mínimo de energía, me pongo a lavar platos, me pongo a lavar el suelo, me pongo, me voy a correr con la perra, eh, hago cualquier cosa, me pongo a cocinar o me pongo a hacer entradas de web o cualquier cosa. Pero en cualquier, de cualquier manera, no te quedas en la cama. Si tienes un mínimo de energía, utilízalo para cualquier cosa. La segunda es respirar, a veces estás tan nervioso que te olvidas de algo tan sencillo como incorporarte hacia la pared y respirar. Respiras profundo, una, dos, tres veces, recordar que lo hacemos por la nariz y después eh, sacamos por la boca eh, el aire, entonces eh, con eso pues lo que vas a hacer es que seguramente te vas a relajar un poco, un poco más. El humor también ayuda, lo digo más que nada para quien haya pillado la broma del medio, quien la haya pillado que ponga yo en comentarios. Sobre todo mi psiquiatra me dijo dos tazas de café y como mucho... La última de todas te la tomas uh, antes de las cuatro porque si no te puede inducir gravemente al sueño y sobre todo no tener horarios de sueño tampoco muy distorsionados. Eso también te puede ayudar a estar mejor. La que me afecta más a mí que es la sociabilización. Si estamos estresados y nos cerramos en nuestro bucle de pensamientos infinitos destructivos, seguramente no podremos sociabilizar. Ahí yo está mi mujer que me escucha para todo y al final yo creo que un momento desconecta, pero ella me está escuchando mis problemas y si no se los cuento a mi perra. Y la abrazo y me desestreso y si tengo que llorar pues lloro con mi perra, ella me abraza, ella me lame los pies y ya todo vuelve a ser totalmente Normal. Ojo a esta última que es muy importante, que es la relajación, eh, digamos, progresiva es decir yo empiezo por apretar las manos y soltar de acuerdo pero lo voy haciendo en diversas partes del cuerpo en diversas partes del cuerpo eso te puede ayudar mucho igual que la eh, digamos la relajación que utilizan eh, los marines en Estados Unidos que podéis hacer que es aguantar la respiración todo lo que podáis y luego soltar eso aunque os parezca que no os va a ayudar muchísimo y otra técnica que ya he dicho muchas veces pero la vuelvo a repetir y es que cuando estéis estresados, poneros a pensar en alguna película, en algún videojuego que recordéis con facilidad y, y vais repitiendo la escena que, que se haya producido. Por ejemplo, brillas, cielo, brilla más sin saber dónde estás. Y cuando no te des cuenta, pues ya se te habrá pasado seguramente. Y sin más, chicos, aquí el de Stress Laxing. Si te pasa, déjalo en comentarios, dale like. Este vídeo va para recaudar fondos, así que... Apoyamos fuerte a la salud mental y lo recuerdo por última vez, un like, un comentario o una suscripción puede ayudar a muchas personas. Por tanto, si has pasado por este vídeo, simplemente dale like y comenta cualquier cosa y suscríbete, porque nos puede ayudar mucho a que podamos ayudar a asociaciones, a que las personas vivan mejor y que todo sea mejor en general, porque para eso está What to Be Working Together Better. Un abrazo y hasta la próxima.